Al lado del escenario secundario y así. ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián y bienvenidos a mi canal Les estoy hablando desde acá, desde Corea del Sur, desde el presente Pero en el video que van a ver a continuación les voy a mostrar lo que pasó en Los Ángeles en el pasado Como el mes pasado Y también les voy a contar algunas de las cosas que van a pasar en el futuro Entonces aquí va a haber una mezcla de muchas cosas Lo primero que todo es que me metí a mi cuenta de Interpark Y me di cuenta de que me gané entradas para ir a ver a BTS al Monster Y yo así como que tú me quieres... Entonces, como que uh -huh. le voy a dejar aquí la foto del ticket que me gané. Me gané una muy buena ubicación porque, ya como sabrán, ahora hay un sistema de tómbola al azar. Entonces, uno no va y compra el asiento que quiere, sino hay que te toca, te toca. Voy a ver a BTS tanto en Busan como en Seúl. Así que estoy muy feliz por eso. Muchos de ustedes me han preguntado cómo lo hice para comprarme mi membresía oficial de BTS. Todo se hace a través de la página de Global Interpark. Ustedes tienen que entrar a la página de Global Interpark. Aquí en la parte de arriba dice Sign In. Entonces, ustedes van y ponen. Sign in Se va a dividir la pantalla en dos La parte izquierda Es para introducir tu correo Y tu password En el caso en que ya tengas Una cuenta creada Pero si no tienes una cuenta creada Pues que te la creas Y te vas y pones Register Y ahí te a abierto tu dato Etcétera, etcétera Y te vas a crear tu cuenta En Global interface de que tú ya tienes tu cuenta creada yo hoy día voy a aprovechar de reservar eh, un hotel en Busan porque como ustedes sabrán Busan está como a 6 horas acá es imposible volver a la casa y volver después, entonces como que no, así que me tengo que quedar allá sí o sí, voy a aprovechar de reservar el hotel y les voy a mostrar cómo se hace todo ese tema, me pongo aquí en Category Book Hotel, sí, este, acá abajo hay una parte que dice Main Options, o sea, tú, ustedes solamente aquí agregan los días en que ustedes quieren eh, como eh, arrendar el hotel o el producto que ustedes quieran en ese caso, después la parte derecha les va a salir como el cuadro donde Obviamente sale el detalle de su compra y dice Perch Now. Si ustedes preten ahí abajito donde dice Perch Now, le van a salir como los detalles de la orden. Aquí les va a salir como las cosas que están comprando. Si van más abajo, sale las opciones de pago. Hay tarjetas de crédito y, bueno, opciones chinas, pero como nosotros no hablamos en chino, como que muy, solamente podemos usar tarjetas de crédito. La Shipping Information, que esto es súper importante, porque si ustedes llega a comprar la membresía algún día, tienen que poner su dirección real para que les llegue el kit ese grande bonito. Y procede a pagar. Y ahí ya tendríamos nuestro hotel reserva y también en esta parte de Global Interpark Uno puede hacer muchas cosas bacanas Como por ejemplo comprar cosas de BT21 ¡Pah! Y eh, como podrán ver también hay un sinfín de productos Están la nueva línea de maquillajes de BT21, es muy útil Acá abajo les voy a dejar un link para que le hagan clic y se vayan a crear una cuenta Porque el día de mañana si ustedes quieren ser Miembro oficial del fan club de BTS Van a tener que necesitar tener una cuenta en Global Interpark Así que mejor se la hacen Ahora para que después no estén sufriendo en el futuro Ahora nos vamos ir al pasado, voy a mostrarles lo que les debía, la segunda parte, el día 2 del concierto de BTS que está lleno de sorpresas, que es el día donde vi más cerca de BTS, literal estaba como a 4 o 5 fines así que todavía no lo puedo superar, ah, pero antes de ver eh, la parte, eh, aquí en la campanita, acá abajo. a mí la gente que me cae bien es esa que me postea llegué más rápido que el rap de Suga y eso para mí es vida pura, entonces para que tú seas más rápida que el rap de Suga, por favor Bueno, aquí está la tienda, la pop-up store de BTS, acá en LA Pop-up store significa que es una tienda temporal que no va a estar fija Así que solamente va a estar durante el periodo de concierto Acá está nuestra compra yes. y yo lo que me compré, aunque no lo crean, son calcetines, weón. Compré un par de calcetines porque. No sé, lo tengo. Vamos camino al estadio, pero antes de ir al estadio para nuestro último día de concierto. Vamos a pasar a comer así como gordo, gordo, gordo También vamos a pasar por el Hollywood scene Que la nata amablemente me quiere llevar para allá Sponsorizado por nata -chan Y por sus eh, ganas de hacerme engordar En este tipo de restaurantes como de acá de Estados Unidos Muy de gordos Así que eso, vamos a ir con la nata ahora a comer Y a pasear como lo hemos hecho los últimos días La nata aquí nos va a enseñar cómo eh, se toma la bebida Acá en Estados Unidos Wow. Oye, se llena súper rápido. Oh, toqué. Okay. qué. Eh, se te anduvo rebalsando. Lo dices todo. Ahora vamos con la normal. Ya. Una vez. Amiga, parece que se te rebalsó de nuevo. Vamos a comer hamburguesa de pescado con papitas y bebida ¡Hola! Si se dan cuenta, si se fijan, Hola. arriba a nuestra espalda está la insignia de Hollywood Es un lugar que siempre había querido conocer porque desde chico juego GTA San Andreas Y si se fijan en el juego, hay una cosa atrás, no me recuerda si dice exactamente Hollywood Pero esa, ese juego está muy ambientado obviamente en esta ciudad Ahí está la nata y ahí está el Hollywood sign yes. Vamos a ver, por segundo día consecutivo, el concierto del Yourself Sof Qué pichesas, esto estoy muy feliz yo Llegué un poco de día acá en LA, así que eh, en cualquier momento eh, me voy Estamos arriba de un cerro, así, pero aquí, aquí no hay nada En cualquier momento yo creo que va a aparecer algún caballo, algo así Un caballo que hable por supuesto a mentira, si no a acá ¡Qué bello! Que me dio regalo, me ha dado de la naturaleza Viene un arco iris Pero no se me enfoca nada <risa> Que Nacho no es que grafis lo que estoy les quiero contar algo y de verdad no quiero que piensen así como que oh le estoy sacando pica o cualquier cosa Pero algo super feliz y lo quiero compartir con ustedes Sucede que yo tenía un ticket para el segundo piso Pucha lo pensé y dije he viajado tan lejos cachai Se vive mucho genial la emoción cuando tú estás ahí en el piso O sea como en el floor Como que de verdad yo quería mucho mucho sentir esa sensación de nuevo porque la sentí ayer y fue muy bacán Y weón había, había un ticket, o sea habían dos tickets a precio costo real Weón en el sector... B3. Al lado del escenario secundario yo así estoy Estoy living, Estoy no sé weón de verdad eh... No sé weón Vale, ¡Oh! vamos corriendo La vida No, lo no había empezado Like real me da mucha, mucha risa que yo ya estaba gritando como enfermo y la niña del lado mío solamente diga, oh my god. <ríe> Obvio, pues idiota, se apagaron todas las luces. <risa> Es de esas canciones donde tiro las grabaciones a la vez, y solamente me dedico a saltar a gritar y a disfrutar porque realmente so What sabe mucho Aquí queda La media bola y La mea boladita. ¡Vete! Oh,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 Cuando termina el concierto, suben esta, esta cosa que no muere eh, Ya fuera del concierto, esperando a para irnos a la casa. El día de hoy tuvimos muy, muy buenas ubicaciones. Fue mucha la suerte que tuvimos. Fue muy genial, lo pasé muy bien. Lo mejor de todo fue, yo creo que hasta ahora, haber podido ver como Mike Drop desde tan cerca, porque en Corea Mike Drop lo hicieron en un escenario que no estaba cercano al mío, pero hoy día estuve muy, muy cerca de Mike Drop. Y eso fue realmente, yo lo que enloquecí mucho. Una vez más, me admiro de todo el power que tienen. Todas las frases y, y, y mensajes que dieron al final del concierto también fueron muy, muy lindas. Algo en mi interior siempre me dijo que iba. A terminar el último día en una ubicación buena no sé por qué siempre lo pensé, siempre dije ¿sabéis qué? yo el último día lo voy a disfrutar en un sector muy bacán, así que soy un agradecido de la vida, también estoy súper agradecido como lo dije en adelante como de la nata la nata también me apoyó un montón en este viaje porque yo no sé nada yo he leído no conozco nada y la nata me ha llevado a todos los lugares que me han visto y me ha llevado la nata, así que bien le agradezco a ella que, que está ahí el lado mío escuchando esto estoy muy feliz, mi voz ya no es voz muy feliz de haber estado nuevamente en un concierto de los chicos esta vez en Estados Unidos donde como les dije en el video anterior si bien se notan diferentes tienen otra actitud más como liberal diría yo pero es una actitud que que se agradece una actitud que que se valora a pesar del no, cansancio y todo eso. Nos vemos. Recuerden suscribirse, darle un like a este video. Y nos vemos, no sé cuándo, pero nos vamos a ver muy pronto. Eso, nos vemos. Bye, bye.